Hola, estamos aquí en medio Todavía falta su buen resto para subir Probablemente los que van en teleférico más rápido pero no importa Estamos salvando 80 yuanes que deberían haber estado incluidos en altura, así que estamos bien Es bonito, es más fácil que subir un cerro normal porque tiene escaleritas, así que, pero no sé si solo hace más cansador o no. Así que vamos, que queda un resto todavía.